El arro del monte silba como si un buen día se acerca pa. Hay mucho que aprender de aquel animal Silbarré. Mis cantos sin miedo a ser juzgado Sin miedo a perder Sin perder la fe No perecer Renacer Siempre después de perder Desde antes de ser Sabía que caminaba en calles idóneas, Aledañas a la revolución Es mi inspiración Ver cada día que pasa Te sientes más feliz Por conseguir lo que trazaste Te sientes mal por perder Pero está bien Nunca es tarde para aprender Siempre hay chance para aprender oportunidad. Desde que esperaba en la esquina para la vuelta llevar Hasta cuando me esperaba en el escenario Al público llegar, público llegar Mientras el tiempo pasa, la enfermedad pasa La felicidad se va, mañana volverán Las mismas personas que después irán, que después irán El tiempo pasa, la enfermedad pasa La felicidad se va, mañana cuántos días más, cuántos días más, bajo el mismo árbol, bajo el mismo sol, quisiera que parara un segundo, sin embargo tomó impulso y avanzó, cuántos días más trabajando por dinero, para comprar comida para la mamá, porque en este país nada regalan, es mi zona latina, con heridas en el alma, en el alma, Trabajando más de 8 horas, disfrutando de la guanchaca hasta no avanzar. Los días pasan, otra caminata con la banda canina, otra batida en la urbe, otra señora esperando en el centro de salud para que la ayuden con la presión alta que sufre por causa de tantas preocupaciones como Khan. Ser real y trascendental El egoísmo atrás Me siento como un magnate cuando predico Hoy fresco Me despierto a las 6 Hoy, mañana no sé Pero por ahí dicen Que el tiempo pasa, la enfermedad pasa La felicidad se va Mañana volverán Las mismas personas que después irán Después irán Paz